Vamos a resolver un, un ejercicio de sistema cónico en el que tenemos que levantar esta construcción eh, en este sistema cónico que nos viene definido por la línea del horizonte, esta línea de tierra el punto V, su distancia al plano del cuadro y la pieza que está colocada en esta posición de la que vemos la planta acordaros que el origen de esta disposición viene dada por el abatimiento del plano del horizonte, este superior, llevándose al punto V, al punto de vista, aquí arriba, gira en torno a la línea del horizonte, y el mismo giro, pero en torno a la línea de tierra, hace el plano geometral, llevándose la planta, en este caso aquí abajo, puesto que el objeto está situado detrás del plano del cuadro. ¿vale? Bien, acordaros que el método eh, se trata, eh, el método de afinidad, que es el que vamos a, a emplear lo que trata es de buscar unas direcciones que no sean cómodas para poder hallar los puntos de fuga de esas direcciones y a través de la intersección de, de las líneas que vamos hallando vamos hallando los puntos de la, de la figura. Yo en esta pieza tengo dos direcciones muy claras que son las que voy a aprovechar, aunque luego también tengo aquí un par de diagonales que quizás luego me, me, me sirvan eh, y lo que voy a hacer es por el, el punto V abatido, este de aquí voy a trazar paralelas a esas dos direcciones de forma que obtenga en la intersección de esas líneas con los puntos de corte, con, con la línea en horizonte, eh, obtendré los puntos de fuga de esas dos direcciones, ¿vale? de todas las líneas que sean paralelas a ellas. Fijaros que esta que es paralela a X cuando corta con la línea del horizonte lo que me está dando es precisamente el punto de fuga de todas las líneas que sean paralelas a X. La otra que es paralela a Y, lo que me va a dar es el punto de fuga de todas las líneas que sean paralelas a Y. Bien. Eh, ya está. A partir de ahí, lo que voy a hacer es trazar rectas afines en el fondo. Si yo, por ejemplo, tengo esta recta que va desde un punto que está situado en el plano del cuadro, el plano A, es un punto doble, ¿vale? al estar situado en el plano del cuadro, el Poder medir las, las cosas en verdadera magnitud, decía que al estar situado en el plano del cuadro, su proyección es el mismo. Así que esta línea va desde A, siguiendo esta dirección, hasta el infinito. vale Pues entonces su proyección irá desde A' hasta la proyección de ese punto del infinito, que en este caso es la fuga. ¿Vale? De la misma manera, esta línea, que es que es eh, la dirección x que va desde a siguiendo la dirección x hasta el infinito pues su proyección irá desde a' hasta la fuga de x en el infinito. Si miro esta línea eh, veo que es, que es una línea paralela a x con lo cual también va a fugar aquí y para saber desde dónde eh, de empezar lo que hago es prolongarla hasta conseguir un punto doble hasta aquí hacer que esa línea corte al plano del cuadro, ese sería el punto doble y si esta línea en el espacio va desde ese punto hasta la dirección X, sé que su proyección irá desde ese punto hasta la fuga de los puntos de X, hasta el punto de fuga de, de, de todas los, las rectas que sean paralelas a, a X. Esta línea es paralela a Y, con lo cual si busco también su punto doble uniéndolo con la fuga ahí, habré obtenido el, eh, eh, la proyección en el plano del cuadro de esta línea, fijaros que la intersección de estas cuatro líneas me están dando los vértices que es exactamente la intersección de estas cuatro líneas es decir, ya tengo el perímetro de la planta marcado ¿vale? eh, podría incluso marcar ya las diagonales, ¿vale? que al final las diagonales van a estar uniendo los vértices opuestos, acabo de hallar de una manera muy fácil estas diagonales aunque es verdad que no vayan a llegar hasta estos vértices, ahora lo, lo vamos a corregir eso para saber exactamente eh, dónde acaba esa, esa línea lo que voy a hacer es la proyección de esta línea de la misma manera porque he hecho por ejemplo la proyección de esta, ¿vale? voy a alargar esa línea eh, y la voy a fugar ahí. Vale, pues entonces ya sé claro, es que lo que acabo de hallar aquí es precisamente la proyección de esta línea y los puntos de corte de las, eh, con las diagonales me están dando los puntos por los que tienen que pasar líneas, en este caso paralelas a X, que fugarán en X. Así que uno este punto con X, también voy a unir este punto con X y voy a alargarlos, esas líneas, bueno incluso las puedo alargar hasta el plano del cuadro, porque luego me venga bien, y eh, ya tengo esta línea y esta línea, ¿vale? que serían la base de este prisma que tenemos eh, en el alzado, de la misma manera por acabar podría unir estos dos puntos si prolongase esta por ser paralela y también fugaría en, en ese punto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora qué pasa con las alturas. Eh, en estos ejercicios vamos a suponer que todas las alturas son líneas paralelas, verticales, es decir, por ejemplo, la altura en el punto A sería una línea vertical, ¿vale? También lo sería en cualquiera de las otras, eh, de los otros vértices de ese prisma inferior, esto es algo que no es del todo cierto, pero que, que en este, este sistema cónico de los puntos de fuga eh, lo podemos asumir como bastante real o parecido a la realidad. Bien, y hay que acordarse que solo voy a poder medir en verdad la magnitud lo que está en el plano del cuadro. Bueno, pues como esta altura está en el plano del cuadro, la puedo medir en verdad la magnitud. Y veo que mide 10 milímetros. Mm, ¿vale? Bueno, pues lo que tengo que hacer es medir 10 milímetros. Los tengo aquí directamente, así que los voy a, los voy a poner. Y por estar en el plano del cuadro, ya tengo eh, eh, la, la verdadera magnitud, ya puedo medir la verdadera magnitud. ¿Qué pasa? Pues que resulta que realmente en el espacio esta altura, la altura que he de color que he de llevar hasta aquí también es 10 milímetros, pero cada, no es una línea que esté en el plano del cuadro, así que no va a estar en verdadera magnitud, va a ser más pequeño que 10 mm. ¿Y cómo sé exactamente cuánto más de pequeña tiene que ser? Muy sencillo, solo tengo que relacionarlo con un punto de fuga, el que mejor me vaya. ¿vale? Por ejemplo, si esta es 10 milímetros, porque está en el plano del cuadro, y la fugo en X, la voy a fugar siguiendo desde la base esta línea. Pues desde la parte superior también la puedo fugar al mismo punto y me va a ir dando lo que se va reduciendo la altura en el punto en el que esta línea corte a la altura en este punto habré obtenido cuánto se ha reducido esa altura a medida que se ha ido alejando eh, del plano del cuadro así que si lo marco como resultado diría pues esto es exactamente, es exactamente la altura ¿vale? pero en ese punto. Estas líneas de aquí de hecho ya serían resultado. ¿vale? Aquí es verdad que en muchas ocasiones se suelen juntar bastante bastantes líneas, hay que tener un poco de cuidado y de orden y sobre todo no os olvidéis al principio de hacer un esquema de, de perspectiva a mano alzada para saber muy bien cómo, cómo es la pieza. de acuerdo bien eh, en La misma técnica voy a emplear para poder saber cuánto e ¿Cuánta o qué dimensión tiene la altura en otro vértice de ese prisma inferior? Y voy a, voy a utilizar lo mismo, si aquí he podido medir la altura en verdad de magnitud por estar en el plano del cuadro este, Esta altura se ha ido reduciendo a, ma, a medida que me alejo del plano del cuadro Y para saber exactamente me, eh, cuánto se reduce, me apoyo en un punto de fuga Por ejemplo, el punto de fuga de las rectas eh, paralelas hay, F sub i y uno la base de esa altura que sí puedo medir con ese punto de fuga, la fugo, fugo la base y también fugo a ese mismo punto la altura, bien pues estas dos líneas que he fugado ahí me están dando cuánto se va reduciendo la altura a medida que me voy alejando eh, del plano del cuadro, bueno pues aquí tendré exactamente la medida de la altura en ese punto, vale pues este de aquí será el resultado de la altura en ese punto voy a terminar o podría terminar de dibujar con líneas de acabado esa parte de aquí y seguiré haciendo entonces el resto de la pieza, en este caso voy a tener que hacer este prisma que está en un segundo nivel, ¿vale? que corresponde a un, en, a un cuadrado en base más pequeño, es un prisma eh, que comienza justo donde acaba el, la, el primer prisma ¿vale? y tiene de altura pues, estos 20 menos 10, es decir, otros 10. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer exactamente lo mismo, para eso voy a aprovechar esta línea de aquí, la prolongo hasta el final y diría, bueno pues eh, en esta línea de aquí Yo lo que voy a tener que medir Son una altura ¿vale? Estoy en el plano del cuadro Cuidado, he alargado Esta línea está en el plano del cuadro Así que estoy en el plano del cuadro Puedo medir en verdad la magnitud ¿vale? Es una línea de trabajo Y es una línea que va a medir eh, 10 para separarme del, del, del plano Para elevarme del, del plano del suelo 10 y 10 más y a mí solo me va a interesar esa parte de, de ahí. ¿vale? Voy a hacer dos divisiones. 10 y otros 10. Vale, pues tendría entonces, he medido dos divisiones. 10 y 10, para poder saber dónde empieza y dónde acaba esa línea, ¿vale? Pero fijaros que siempre las medidas para poder medir la altura siempre me tengo que ir hasta el plano del cuadro, ¿vale? Bien, pues sé que esa altura que tiene que estar a este nivel, tiene que empezar aquí y tiene que acabar aquí, pero claro, esto es en el plano del cuadro. Para saber exactamente donde empieza en esa posición, lo que hago es precisamente fugarla, ¿vale? la voy a fugar ahí, por ejemplo, bueno, aquí me he equivocado, ahora, y la parte superior también la voy a fugar ahí, vale, pues ya es entonces que estas dos líneas me están dando la reducción de esa altura a medida que me acerco, que me alejo de mano del cuadro, bueno pues esta eh, donde corten las dos a esta línea, ahí ya voy a tener la medida de la altura que busco desde aquí hasta aquí, esto es una línea de resultados ¿Vale? no así estas, las voy a volver a corregir las voy a poder, poder pasar otras auxiliares ¿Vale? no sé si esta me ha cogido el resultado vale, sí, bien bueno, pues ya tengo una de estas alturas, voy a seguir trabajando, voy a hacer las líneas eh, que, que forman ese, ese prisma, el, la, que forman la base de, de ese prisma. Eh, y bueno, pues para eso lo que voy a hacer es voy a seguir levantando las alturas en los puntos que me interesen. Sé que esos son aristas del, del prisma y lo que voy a hacer es irlos fugando hasta ahí ahí lo tengo, desde aquí, hasta esta altura, venía desde aquí y está de aquí, ya digo que se juntan muchas líneas y que a veces es un poco lioso por eso hay que tener mucho cuidado y mucho orden a la hora de hacer estos, estos ejercicios bien esta línea la marco como resultado para no equivocarme son dos líneas de resultado y voy a seguir marcando esta línea como resultado. Vale, lo uno con la parte superior, ya estaría ahí. Por último, la otra lista de la base del prisma, alguna de estas dos, es paralela, siempre van a ser en este caso paralelas a X o a Y, así que las voy a fugar Y donde corte a la altura que había levantado, que es esa de ahí, esos son los puntos en los que acaban esas aristas. Lo hago así, cortándolo. Incluso voy a borrar alguna que ya no me interese para no liarme demasiado. Bueno, ya vamos teniendo eh, diversas partes. Eh, podría incluso, eh, desde este punto, al ser una línea paralela a esta, fugarla directamente a x, ahí perdón, puesto que son líneas paralelas ¿vale? ahí lo tengo, voy a recortar la parte que no me interese para que no se me llene tampoco muchísimo en líneas de la misma manera esta línea y la que surge de aquí también es paralela a x así que la fugo en x recorto la parte que no me interesa para no guiarla demasiado, vale. bien, pues lo único que nos quedaría aquí sería poder levantar eh, la, la altura de esta pirámide que tenemos aquí, vale, la altura, acordaros, es una línea vertical eh, le voy a dar carácter de línea de trabajo todavía, es una línea que surge en la intersección de estas dos diagonales que he marcado en planta y que tiene una altura total, si miro, de 70 milímetros, pero vuelvo a repetir, no es una línea que esté en el plano del cuadro, así que ¿qué tengo que hacer? Pues lo que he hecho en las ocasiones anteriores, lo uno, suba, uno subase con el punto de fuga que yo quiera, pues el X, el Y o otro que yo elija, tanto da, ahora sobre esta, eh, esta, una vez que he llegado a extender esa línea hasta el plano del cuadro podría trazar una altura eh, de 70 milímetros puesto que es una altura que está en el plano del cuadro y la puedo entonces medir directamente, mido los 70 plano del cuadro, los marco bien de esos 70 y eh, lo que voy a hacer es, es decir, si esto es 70 en el plano del cuadro y he unido la base con el punto de fuga x, lo que voy a hacer es fugar también la parte superior de esa altura a x porque lo que me interesa es saber dónde esta línea y esta línea cortan a la altura inicial, a la altura, no inicial, perdón, en la altura, eh, en la posición que, que yo quería, ¿vale? Pues en este punto de aquí lo que estoy obteniendo precisamente es la reducción de la altura, es decir, dónde está este vértice de aquí, ¿de acuerdo? Este vértice que se unirá y ahora sí ya como resultado a los vértices del prisma que está justo debajo. Tengo ya la pirámide marcada. Vale. Bien, pues no estoy dibujando las líneas ocultas, pero este sería el resultado. Estoy obteniendo una vista lo más real posible de, de esta figura. Si queremos tener un poco más claro, voy a quitar las líneas de trabajo y esta sería la visión que yo tendría de la pieza o la construcción que me han dado. Bueno, espero poderos haber ayudado, cualquier cosa me, me preguntáis. Vale, gracias.